Rosemarie Tapia, les da la bienvenida a la reunión del Círculo Guillermo andreve Estamos saliendo en plataformas múltiples Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Livestream, entre otras. Esta es una reunión que hacemos todos los meses como un legado del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, coordinado desde hace años por Isolda de León Becerra, con ustedes la reunión del mes de abril. Adelante, Isolda. Buenos días, amigos. Eh, bienvenidos a esta reunión del Círculo de Lectura Guillermo andreve eh, Gracias, Romeris, por esa introducción. Como todos los meses, eh, nos reunimos eh, y estamos también en contacto a través de todas las redes y las plataformas eh, que coordina rosemary Tapia. Eh, hoy tenemos eh, pues, eh, a Eva, a Herminia, está Ricky de Canadá que nos visita y, por supuesto, Rosemary Tapia, que va a estar en los controles de todas las plataformas. Así que iniciamos contigo, Rosemary para que nos comente. Eh, bueno, bueno. Yo Una novela de Mario Escobar.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 Este es mi comentario de hoy. Gracias. Bien, Rosemary. Eh, interesante esta, esta obra que has comentado. Pues ahora abrimos. Eh, a ver. Eva. Buenos días. Buenos días. Eh, estoy muy contenta nuevamente de esta cita. Gracias a Rosemary Tapia, que yo digo que ya ella tiene un título además de ingeniera, de, perdón, de escritora de ingeniera, porque maneja también todo este tema de las redes sociales, las plataformas que definitivamente ya, ya está en otro nivel, eso lo digo. Y, y, y, y Solda, que es nuestra coordinadora, nuestra eh, encargada de estar pendiente de lo que hablemos, lo que, y e invitarnos a, a compartir nuestras lecturas. Me parece muy bien al resto del grupo, Emi, Ricardo, eh, así que estoy muy contenta de estar nuevamente en esta cita. Y me encantó mucho la presentación que hizo Rose de la novela que leyó y, y, y me gusta mucho, Rose, tú siempre nos das la oportunidad de conocer autores españoles que para mí escriben muy bien, muy bien, la verdad que sí. Y me encanta cómo, cómo hace pues, su narrativa, y ahora que tú has comentado esta novela, me parece excelente. Yo vengo un poco, quizás, eh, recordando mis raíces. Y hoy les conversaré un poco sobre este libro que se llama Ser chiricano Meto. Esto es una compilación de diferentes temas. Eh, que hablan sobre Chiriquí, historia, economía, periodismo, de todo, de varios autores. Entonces, esta compilación la hizo el profesor José Chen Barría. Y eso se hizo en el, aniversario, en el aniversario 163 de la creación de la provincia de Chiriquí. No estoy ahora por regionalismo, pero sí me parece que es interesante que esta obra... Eh, la conozcan mucho y eh, obviamente pues también la gente eh, que está in, iniciándose a, o, o ya se inició pues en estos círculos de, de lectura como sembrando, eh, no, siembra de lectores, siento, siembra de lectores, así que este, me parece excelente la oportunidad para compartir eh, con eh, quienes nos están viendo o escuchando. Escucha. Eh, el doctor, profesor Chen Barría, presentó varios temas y hay un tema que la gente siempre dice que los chiricanos somos regionalistas. Eh, hay algo de cierto, pero yo pienso que si todos los habitantes de Paloma sintiéramos ese amor profundo, como los chiricanos sentimos el amor por Chiriquí, si lo sintiéramos por todo el país, yo creo que a nosotros nos diría mejor, porque nuestra idiosincrasia de Chiriquián, por ejemplo, es de trabajar, de producir, de, de ayudar, de solidarizarnos con las demás personas. Y, y de verdad, de, yo pienso de empujar al país a que continúe ese desarrollo. Eso, eso lo tenemos en el genes en Chiriquí. Entonces, esta compilación que hizo eh, el profesor Chembarría Barría nos habla, por ejemplo, de los autores Carlos Cuestas, Amelia Landao, Luis Graciela Yolía Adame, Fabián Cuilla Gaitán, Alberto Osorio Osorio, Vladimir Víquez, Carola Coriat, Carlos Saldaña, César zamudio Luis Máximo Miranda, Stanley Ijeca, Moreno, Olmedo Miró, y bueno, el propio eh, José Barría, además del ingeniero Douglas Bond. Y hay temas muy, muy interesantes. Como aquí está la contribución a la historia del regionalismo chilicano. Mira, precisamente, no la gesta de los soldados de Coto. De esa guerra de Coto, en la cual, pues, Panamá, la verdad, perdió. Pero Chiliquí estuvo allí, eh, su gente estuvo allí, en defensa del país. ¿no? Eh, también hay una muy interesante, de, de, de que dice, un acercamiento a la identidad del chilicano. Reflexiones desde la sociología, o sea, un estudio más profundo de por qué somos así los chiricanos. Eh, aportes antropológicos a la chiricanidad, el periodismo de provincia y su aporte al fortalecimiento del ser chiricano, un intento de filosofía regional para chiriquí, identidad y poesía, una visión cultural del ser chiricano, regionalismo chiricano, los jóvenes chiricanos y el chiricanismo, el Folclor Chiricano, La Historia del Chiricano, El Último Río del Último Pueblo, Historia de la Economía de Chiriquí, Algunos Comentarios sobre los Márgenes, Soy Chiricano, eh, y bueno, Anexos anexo de chilicanismo. Este es un libro que tiene eh, 153 páginas, y la verdad es que eh, al final, pues, soy chiricano, el poema que nos legó don Santiago Andisola Delgado. Con eso termina eh, el libro, porque la verdad es que. No, no, el no, no, terminó Chiriquí, provincia mía, que le di más libros. Entonces, eh, yo creo que, que esto es un, un gran aporte para que no solamente eh, los chiricanos nos conozcamos más sino también el resto del país, y comprenda que no es un regionalismo de segregación, sino un regionalismo de producción, de llevar al país adelante. Así que pues yo los invito a que lo lean. Y, y a mí ya me llamó la atención un diplomático israelí que ya se fue eh, el periodo pasado. El señor se sentía tan identificado con Chiriquí que, que me sorprendía. Incluso usaba la famosa palabra meto. Que la palabra MEPO no es, vamos a decir, una grosería, no es una vulgaridad, es como una muletilla que sirve para todo para todos se usa. Entonces él, lo, él la mencionaba y me sorprendió porque o sea, se sintió tan identificado con la provincia y, y, y la gente que para mí pues eso es como un gran eh, aporte para nosotros para que cada día seamos mejores. Muchas gracias. Gracias a ti Eva, interesante. Sabes que yo compartí en Chiriquí durante seis años, ¿no? así que eh, y de verdad gente muy trabajadora, honesta, estudiosa y muy eh, siempre pendiente de todas las. Eh, ¿Dices tú la solidaridad? Y, y realmente eh, eh, allí pues por ejemplo tenemos eh, el profesor Chen Barría ha escogido pues eh, personas chilenos destacados ahí aparece el profesor de filosofía Alberto Sorio, entre otros y bueno es muy interesante y nos conozcamos nosotros eh, nuestra identidad conocer eh, eh, todas estas eh, eh, personas destacadas eh, como ha hecho pues el, el profesor Shen Barría así que interesante Ahora, eh, ahora tenemos a, a ver, a ver, a ver, Si sí quiero tocar el tema de la literatura infantil eh, como tal. Eh, la literatura infantil eh, en muchos lugares, eh, más que nada europeos, eh, se han hecho críticas sobre cómo eh, nosotros en América Latina hemos abordado este tema tan difícil que es la literatura infantil. Eh, nosotros hemos utilizado, nosotros los escritores de literatura infantil en América Latina más que nada, hemos utilizado la literatura como un, una herramienta para poder eh, abordar temas eh, específicos en este caso de temas ambientales, temas de valores éticos y morales, eh, temas que no son, no son estrictamente de literatura. Eh, muchos han criticado este tema diciendo que esto ha quitado el gusto por la lectura de los niños, eh, ya que se ha empañado eh, lo que es la literatura en sí. Y eh, nosotros no estamos de acuerdo con, con este tipo de... de opiniones, porque la literatura es sí, decir el cuento nació como una narrativa de sucesos, de sucesos que, que sucedían ya sea en el momento sí en la dentro de los pueblos o historias pasadas que pues, le puede llamar mitos o leyendas pero todos eran relatos es decir eh, se daba cultura a través de los cuentos y eh, quiere decir que si lo tomamos desde este punto de vista de la raíz de lo que es el cuento y la narrativa eh, hay una libertad para el escritor de poder emplear a la literatura en lo que es la literatura infantil como una herramienta para el beneficio de la comunidad eh, nosotros los, los que tenemos que ver con todo este tema de lo, de lo ambiental nos preocupa mucho, obviamente, y queremos transmitir diferentes mensajes. Nosotros no nos olvidamos que esos mensajes no pueden ser tipos sermones, donde el niño se sienta... Prohibido, o donde la persona, el individuo, se sienta amenazado o regañado, como lo queramos decir, sino que muy por el contrario, sean aventuras, sean historias divertidas, donde los niños se den cuenta que ellos están aprendiendo un concepto. Era algo que quería eh, tocar porque mmm, me acaban de mostrar un libro de una, li de una librería X, no voy a mencionar el nombre, pero es una librería, eh, perdón, es una editorial, el término, es una editorial reconocida. Y esta editorial eh, habla sobre un tema muy específico que es eh, matemáticas, algo así es el título. Y tú dirías, bueno, es, están hablando de, de algo entretenido para los niños, algo de matemáticas. No, ellos se lo llevan como para la mitad del libro más o menos, a hablar todo sobre lo que es el ocultismo. Sabemos que hay libertad de... de culto y que a cada quien puede eh, en panamá pues puede ejercer el culto que, que mejor le parezca pero cuando nosotros tratamos de inculcar al niño un concepto eh, como estos por ejemplo eh, vamos a ponerle imágenes de lo que son los demonios eh, eh, relatos de cómo hacer un rito satánico y con el nombre de él. Asimismo, sí como lo estoy diciendo, eh, cómo hacer culto, cómo hacer esto. Ya esto es otro tipo eh, de literatura que en verdad no podemos permitirla. Eh, nuestros niños tenemos que dejar que sean ellos los que escojan, pues. Si en el futuro quieren ser determinado culto religioso o no lo quieren hacer, eh, no podemos imponerle a los niños en sus mentes lo que ellos quieren ser en el futuro. Entonces utilizar la, la literatura como una herramienta de repente nosotros podemos ejercer en ellos eh, prácticas sanas en eh, todo lo que tenga que ver con su cuerpo o con el ambiente eh, hasta ahí se debe permitir pero ya inculcarle al niño ya sea eh, su forma de pensar hacia un dios o hacia otro tipo de, de, de inclinación eh, es, esto no se debe permitir ya esto de verdad eh, es algo que, que es muy pero muy preocupante porque son niños de 10 11 años que le estamos enseñando a ellos sobre cómo hacer ritos satánicos, sobre cómo hacer ciertas prácticas eh, ocultistas y esto en verdad en los niños no me parece que sea algo saludable. Yo solamente insto a los padres que cada cosa que ustedes vean, que su niño le vaya a dar o le vaya a ofrecer o que el niño esté viendo, ya sea por audio cuentos, videos, por cualquier plataforma, estén viendo, estén chequeando qué es lo que el niño está escuchando, porque la mente de ellos es como una esponja, ellos están absorbiendo absolutamente todo y eh, lo que nosotros eh, dejemos que ellos obtengan en su niñez es lo que ellos van a hacer en realidad cuando sean de grandes. Ese era mi comentario. Bien, eh, Herminia, lo que tú dices, allí en ese sentido son el padre eh, a quien le corresponde estar pendiente precisamente de lo, que su, de lo que su hijo lee. Así que esta es una labor que pues, todos los padres hacen: eh, el de estar pendiente y cuidar de, de, sus, de sus hijos. Ricky, hoy día. El, yo... es mucho, así es que haz un comentario. Era, el libro. Hoy día me, me uní al grupo porque estoy en busca de ideas para, para leer eh, un libro. Pero también justamente el mes pasado eh, en, en la comisión escolar donde, donde enseño, estábamos celebrando el mes de, de, de la herencia hispánica y latinoamericana. Y justamente yo estaba buscando uh, libros. Eh, piezas literarias para compartir con mis alumnos que son de, de cuarto grado. Son niños de nueve y diez años y realmente no hubo nada que, que pude encontrar que yo podía compartir con los, est con los estudiantes. Entonces estoy en busca de, de, de ideas para leer para mí personalmente, porque también me, me puso un objetivo de, de leer un libro uh, para enriquecer mi, mi, uh, mi literatura propia, pero también para compartir con mis estudiantes porque creo que, que es muy importante que ellos aprendan sobre otras literaturas, no solo la, la canadiense o la norteamericana, pero también eh, muchas otras literaturas que, que nos rodean. Ricky, ¿pero en qué idioma las buscas? ¿En inglés, francés o español? No, yo como soy trilingüe o políglota. No, pero para los niños. Porque también leía. Para los niños, yo, yo lo que hago, lo busco en español y yo lo traduzco. Yo, yo enseño en francés y entonces lo que hago es que yo lo traduzco y Ajá. se lo leo a ellos en francés. Bueno, o sea, le recomiendo a... mis cuentos, cuentos del trópico, 14 cuentos tengo yo eso ahí, marqué tu nombre y te voy a buscar en internet y Herminia yo te mando el... yo te mando el contacto de Ricardo yo te lo mando Rosmery, Travesías Mágicas es un libro que atrapa a los niños también y cada capítulo es como si fuera un cuento porque en cada capítulo él se encuentra primero con el abuelito, con la abuelita tú sabes Ricky porque tú lo leíste entonces por lo menos cuando se encuentra con el abuelito también puedes hacer la traducción de ese, de ese capítulo pero es interesante también que dado que se aprende la, la herencia hispana y puedan ellos tener la oportunidad de leer también y compartir en español y poco a poco es la manera en que ellos también van a aprender la lengua ellos dan la materia de español también Ricky. ¿Los estudiantes, los niños dan la materia de español? Yo creo que se quedó sin. Tal vez no, pero él lo puede guiar. Ricky. Y poco a poco. Aló. Sí, sí si aquí dan estoy. español, Sí si dan español. No, no damos español, pero con las, lo que yo les enseño a mis estudiantes, como ellos están aprendiendo el francés. Imagínense, en septiembre comenzaba conmigo, no tenía nada de francés y hoy día Comprenden el francés, leen el francés y lo escriben. Ah, Así que bueno. yo les enseño también muchos, eh, muchas tácticas de cómo usar las, las herramientas que tenemos a, al alcance, como el, el, el YouTube, el, el traductor de, de Google. Hay otros traductores que son muy buenos. Entonces, lo que, lo que hacen muchos ellos son, es que usan las... Ponen el video, por ejemplo, dar da, da un, un ejemplo. Uh, cuando empiezan clases conmigo lo primero que hacen El video tiene el subtítulo en el Exacto. idioma Exacto, lo que hacen es que me la en, cuando comenzaron a dar clases conmigo me hicieron hicieron una búsqueda en Google de quién es. Y entonces me preguntaron que quién era Rosmeritapia y Tapia. yo cuando me preguntan quién era Rosmeritapia, yo estos niños como saben de de de Rosmeritapia, ¿no? Y lo que hicieron fue que buscaron en, en YouTube y encontraron un video en, en el cual mi tía me, me entrevista como educador y, y hablamos de la literatura infantil, de cómo podemos propagar esto. Y también hablamos mucho sobre el, el uso de las tecnologías en, en, en, en pasar la literatura y en y en consumir literatura. Y entonces ellos lo que hicieron fue que vieron el video y le pusieron los subtítulos en inglés. Y generalmente, o sea, grosso modo, si, si la, la traducción hoy día, la, uh, todos los algoritmos que, que usan estas herramientas están muy, muy refinados, que no es perfecto, pero se entiende el contexto. Y entendían lo que estábamos hablando y, y me decían que sí, que vimos el video y están hablando sobre esto y aquello. Y, y entonces ese día tuvimos una conversación de cómo usar las tecnologías, cómo usarlas bien, cómo usarlas en beneficio al aprendizaje y todo. Y, y eso en sí fue, fue una, una lección. Y entonces quedaron muy curiosos. Eh, ah, que queremos saber más sobre esto. Que, que, que muy emocionados que yo estaba entrevistado en el internet y luego fueron a donde los padres y eso los, los motiva, los motiva a leer, los motiva a, a, a explorar estas cosas ah, El traductor de YouTube, los subtítulos de YouTube, el traductor es buenísimo, uh -huh. porque yo he visto hasta videos en ucrania y yo cuando veo así veo el subtítulo en inglés porque el subtítulo en español no lo encontré pero yo entiendo el inglés cuando lo leo y yo entendí toda la entrevista quiere decir que ya eso ha, ha ido perfeccionándose porque antes las traducciones eran muy burdas ahora no ahora ya eso es otro, otro mundo yo felicito a Ricky porque la manera en que él eh, tiene para motivar eh, e interesar a los niños en, en leer e investigar y conocer más. Así que esa es una buena técnica. Te felicito, Vicky. Gracias. Sí, y eso también rompe barreras. ¿no? De, de, por ejemplo, le abre la, la puerta a, a muchas literaturas que de otra manera los niños no se hubieran atrevido a, a explorar. Hoy día están ellos confortables, como se han dado cuenta que han podido aprender el, el francés, en este caso, en, en espacios de, de seis meses, hay, eso los, los motiva y, y, y abre las puertas a, a otras literaturas. Tú sabes no son que los... ellos buscaron Ricardo Cummins Tapia y encontraron, la para ver sí. quién era el, el maestro, y Exacto. encontraron la entrevista de YouTube, así sí. fue como te encontraron. Y han empezado a ver los, los, los videos, porque como saben que Rosemary Tapia es, es familia de, de su maestro. Han, video, han, han visto los videos y, y han visto los videos de travesías mágicas. Y de repente un día me pongo a ver y las, me, me decían ellos, sí, los, las, las, las veces que han visto el video. Y los niños son intensos también en estas cosas. ¿no? Hoy día los niños se, eh, consumen. Uh, eh, en, en todas las redes sociales una cantidad increíble de, de contenido que nos es. dejan a nosotros como amateurs. Bueno, eh, hoy ha sido un programa bastante didáctico y pues la participación de, de Eva, de Herminia y Mery y Ricky desde Canadá, dándonos pues, la, eh, su experiencia para motivar a los estudiantes en leer e investigar. Muy interesante. Eh, bueno, amigos, eh, gracias por su atención. y Estamos con ustedes dentro de un mes en nuestra reunión del Círculo de Lectura de Guillermo Andreve. Eh, muchas gracias y saludos. Que estén bien. Bueno, yo a todos aquellos que nos están viendo desde las redes sociales los despido, también les doy la bienvenida. Si quieren pertenecer a este círculo se pueden comunicar con Isolda de León, Isolda de León B, ¿verdad? Arroba gmail.com y o arroba gmail.com y adelante compartan el video y hasta siempre